...recuperación también para ella, le mandamos energías... ...y hablando de energías, tenemos a alguien que tiene mucha energía... ...pero que no solo se la queda para con ella, sino que también... ...es un puente para que otras personas puedan descubrirse, desafiarse... ...pero antes de seguir charlando vamos a presentarla... ...creo que es la primera vez que hacemos entrevista... ...o al menos de mi parte, aquí a través del verteb ...y por supuesto vamos a agradecer por la predisposición... ...el sí inmediato y algunas otras propuestas que se pueden llegar a venir... ...en el verteb. eso se irá viendo paso a paso... Y gracias por acercarte a los estudios, estamos con Micaela Valdés, profesora de Educación Física, en este caso titular del espacio, uno de los gimnasios en la ciudad de Venado Tuerto, Influencer Fit. Gracias Mica por estar, buenas tardes y cómo estás. Buenas tardes, todo bien, la verdad que estoy súper contenta, eh, muy emocionada de estar acá y poder ayudarlos a, en lo que sea para, para promover la actividad física. Exactamente, y también ese suele ser el objetivo, y por ahí charlábamos con vos, la posibilidad de empezar a hacer algunas actividades en vivo para que ustedes en su casa se muevan, con la instrucción de Mica quizás algunas otras alumnas desde aquí, pero comenzar charlando, seguro muchos te conocen, hoy las redes sociales permiten también sí. esa ampliación. Pero si hablamos de Mica Valdés, ¿cómo te conectaste con el mundo de la actividad física? ¿Desde cuándo? Hoy, oh, fue re loco porque yo abrí mi gimnasio en el 2020, mm. el 14 de febrero. Y el, el día 3... de los enamorados. Sí, el día de los enamorados, dije, el día de los enamorados voy a abrir mi gimnasio y bueno, se dio. Por eso hay que luchar por los sueños y, y bueno, mm. trabajar para, para conseguirlo. Y el 13 de mayo fue... Marzo. Eh, de marzo, perdón, eh, pandemia. Mm. Entonces me quería morir, ¿qué hago? Mm. Y yo tenía las bicis, todos los elementos y bueno, todo eso había que, que pagarlo y un alquiler y ¿qué hago? ¿qué hago? Y digo, bueno, doy clases por Zoom porque mi actividad me lo permite. Claro. Yo doy clases y, y pueden ser así en vivo y sin elementos, uh. lo puedo hacer. Y bueno, llegué a tener 80 personas y eso es lo que fue, en realidad el boca en boca, uh. siempre lo digo. Y eso es lo que me suma y son mis alumnos los que, los que están y gracias a ellos eh, puedo hacerme así conocida y el nombre mismo del gimnasio también resultó yo me abrí eh, de otro gimnasio donde trabajaba gracias a la disciplina que es Strong que es una de las más eh, con más gente en mi gimnasio y eso me ayudó a irme sola por por mi lado y bueno y ahí hacer en las redes y me encanta, o sea me encanta mucho, eh, creo que transmitirlo y hoy en día y después lo de la pandemia más todavía, Totalmente. como que se usa muchísimo. Y en este caso, ¿desde cuándo vos te relacionás con la actividad física? Quizás de niña, adolescente, joven, siempre hiciste algún deporte, algo por el estilo y después también encontraste a la hora de elegir en qué profesionalizarte la educación física, ¿cómo se fue dando eso y cómo fue tu experiencia? ¿Desde niña en adelante? Bueno, sí, siempre me gustó y pasé por todos los deportes, creo que como todo el mundo, ¿no? Y mi mamá, eh, bueno, me inculcaba, bueno, vamos a hacer vole. Y antes se usaba eh, de que vos hacías un deporte y e iban todos los padres a los encuentros uh -huh. eh, y viajábamos un montón y, bueno, hice gimnasia deportiva, vole. Siempre me gustó. Eh, y se dio, eh, digo, bueno, voy a estudiar educación física y resultó y y me encantó porque en el secundario era revaga. Sí, muy. Solo me gustaba educación física y después en la carrera fui muy disciplinada y iba todo en orden, no quería fallar en nada y bueno, y realmente fue lo que lo que me gusta, o sea, hice lo que realmente me gusta. Y cómo, porque imagino, como en todo ámbito hay diferentes disciplinas, diferentes técnicas, métodos, en este caso resaltabas Strong, sí. pero también te fuiste encontrando quizás con algunas otras disciplinas. ¿Cómo se da actualmente? Sí. ¿Cómo está el mundo de la educación física actualmente? Eh, la carrera de educación física es muy amplia, uh -huh. muy amplia, tanto en escuelas como tenés un montón de cosas para hacer aparte. Eh, yo arranqué trabajando desde el segundo año, de, de mi carrera en un lugar donde era un, un centro de, de rehabilitación, que es uh -huh. con profe. Y eso me ayudó un montón porque iba gente con problemas directamente. Uh -huh. Entonces, eso me ayudó un montón a poder eh, aprender. Y de ahí empecé a, eh, a dar clases de spinning en los gimnasios, iba a la plaza con los elementos, daba cuallín en casas de gente. Después, sí, hice todo. Bueno, colonias, estuve en escuelas un montón de tiempo. Y después cuando bueno, logré ponerme mi gimnasio, bueno, era o escuela o gimnasio, no podía hacer todo. Y bueno, me, me enfoqué en mi gimnasio y en poder crecer en eso. Y bueno, y soy muy emprendedora también, Vendo todo, me encanta vender, me encanta hacer de todo, soy muy inquieta. ¿Y qué percibís actualmente en relación a la atención que las personas le brindan a la actividad física? Ya vamos a describir exactamente qué es lo que vos promovés hoy, pero tal vez considerás, que más allá de pensar en lo estético, se genera esa conciencia del cuidado, esto va avanzando, se mantiene, fue siempre igual? No, yo creo que está creciendo hoy en uh -huh. día. Creo que la gente está tomando conciencia de que hay muchos problemas afuera, uh -huh. tanto económicos como eh, muchísimos, de todo tipo. Uh -huh. Y la actividad física es una salvación, yo siempre uh -huh. lo digo, es que lo veo. Veo en mis alumnos, en la, las respuestas que tengo, el médico me lo aconseja, me siento mal, estoy estresado, uh -huh. tengo problemas, voy a, a la clase, a la clase que sea, y me olvido de todo, y, y eso es, eso es, la gente está buscando, y más la alimentación, uh -huh. no solo estético, para mí a veces estético ya se pasa, sino como que enfocan a sentirse bien uno uh -huh. en la cabeza, uh -huh. es salud mental. Tal cual. <ríe> sí, eso. ¿Y actualmente cuántos alumnos tenés en tu gimnasio? Y Cerca de 200 estamos, sí. ¿Mujeres y hombres o fundamentalmente quizás es un espacio que se identifica más para las mujeres o según la disciplina? Hay hombres, hay hombres, pero se enfoca, hay más mujeres que hombres, obvio, uh -huh. pero está abierto a todo el mundo. Bien. Puede ir cualquier persona. ¿Y estos 200 alumnos cómo se distribuyen o cómo forman parte de Influencer Fit? ¿Tenés diferentes disciplinas? ¿En qué basás tu ofrecimiento hoy? Bueno, primero tengo que voy a agradecer eh, tres profesoras uh -huh. que me ayudan, porque yo sola no puedo. <risa> Antes decía, sí voy a poder, imposible, no podía. Eh, tenemos casi toda, lo, todo el día ocupado en horas. Eh, tenemos clases de musculación, que es, eh, son personalizados. Tenemos clases de strong para principiantes y para gente uh -huh. avanzada. Clases de spinning, de uh -huh. bici funcional, en circuito. También eh, hay clases de localizada, que están buenísimas, que son, son de muchos años y siempre siguen ahí esas clases con elementos divinas. Y bueno, y entonces al tener tantas profe también que me ayuda, podemos eh, distribuirnos y, y trabajar mejor. Pero sí hay un montón de horarios, un montón. ¿Y cómo hace Micaela Valdés para fusionar? Porque, bueno, a través de las redes también compartís quizás esa esencia familiar y hoy creo que tenés a tu tribu acá sí. acompañándote, que estaría buenísimo que al final de la nota suban, quizás van a estar encantados, la próxima, para hacerlo bien coordinado. Pero, ¿cómo, cómo haces para fusionar esta vida tan activa, que forma parte de tu trabajo, de tu profesión, con eso, con, con la vida cotidiana, con la familia, porque muchas veces se dice, ¡ay, no, no puedo esto, no puedo aquello! ¿Cómo te generas ese espacio, el descanso adecuado, cuidar la alimentación? Mm, tal cual. Bueno, eh, yo siempre digo que todo se puede uh -huh. en esta vida y es cuestión de, de ponerle ganas y obvio que hay días que uno está más cansado y hay días que no, pero primero que los alumnos no tienen que notar eso porque uh -huh. ellos hacen un montón de esfuerzo para poder estar ahí uh -huh. Y más que tengo gente que tiene hijos y es mover, yo que soy madre, moves a todos tus hijos y, y para poder acomodarte y llegar, lo principal es acompañar. Tengo, gracias a Dios, una pareja, que un eh, Frank, que me acompaña en todo y ellos van al gimnasio y yo di clase embarazada, no te mandé videos, pero bueno, con Valentino eh, di clase, un mes antes terminé visitaba, cuando no era mi gimnasio, era claro. en otro lado. Y Martina yo ya tenía mi gimnasio. Así que dejé 15 días antes y volví a los 15 días. Y Martu, al principio cuando era chiquita, que yo volví a dar clase, la poníamos en el cochecito y con la música, arrancaba la música de Strong y ella se dormía. Y, y hoy en día siguen escuchando esa música que yo daba y les encanta y se queda como que de la panza, se lo transmito. Exacto. Y yo creo que, que los hijos participen de esto es buenísimo. Mm. A mí me encanta, yo, me encanta compartir. ¿Qué edades tienen actualmente? Eh, Martu va a cumplir dos en tres meses ah. y Valen tiene cinco. Uh -huh. Y en ellas también inculcas quizás esta concientización de la actividad física de lo saludables. Si bien sabemos que los niños sí. van a absorber como esponja lo que está en el entorno más cercano, ya sea en una institución educativa o con la familia, que es lo que pasan mayormente horas. Pero... Sí, la verdad que sí. Me, me encanta cómo comen mis hijos, porque comen todo lo que yo hago y a mí me encanta cocinar sano. También comen cosas que no son sanas, que es obvio. No les voy a andar prohibiendo que vayan a un cumple y no, no, esto no, la coca no. Bueno, si lo tienen que, que tomar, la van a tomar. Pero en casa hay esto. Mm. Yo te ofrezco esto. Y a mí me parece lo más sano. No quiere decir que lo que hacíamos antes esté mal. Yo me acuerdo que en mi mm. casa era pan, manteca y azúcar. <risa> y no, eso vale nunca lo vivención y Martina. Pero no quiere decir que estaba mal, porque yo claro. soy sana y... Pude ahora alimentarme mejor. Mi alimentación me hizo un clic, y lo quiero contar por si algún, alguien se mm. siente identificado. Cuando yo quedé embarazada de Valentino, dije, el primer hijo es diferente que al segundo, mm. y dije, ay, no, yo me tengo que, que cuidarlo desde la panza. Y entonces empecé a incorporar, bueno, avena, huevo, y empecé a tener esa, esa alimentación y, y se formó un hábito. ¿Por qué formar un hábito? Yo siempre digo que no tienen que, que hacer algo que a largo plazo no lo puedan sostener, porque... No sirve. Te tenés que sentir contento. Y yo, si hoy quiero comer esto, voy y lo como, pero sé hasta cuándo. Tengo un límite. Claro. Porque también mi actividad y todas las clases que doy no me permiten... No puedo ir a dar una clase y antes comerme un plato de pasta de salsa porque no, no puedo. Y me hace mal. Pero sí, a mí me encanta que ellos la alimentación que tienen. Y en familia. Siempre les digo que lo importante es que sea en conjunto porque es mucho mejor. Te ayuda... Eh, podés sostenerlo. Exacto, acompañarse sí. y motivarse quizás mutuamente. Tal cual. E sí. imagino que también esta motivación la trasladás a tus alumnos sí. o alumnas, que, que no es el solo hecho de ir a la clase por sí misma, sino que deben encontrar en vos un apoyo, una orientación. Y es una responsabilidad también para vos, pero que seguro ya fluís y tenés de serlo. ¿Cómo se da ese vínculo también en Influencer Fit para con, con tu gente? Sí, no, es increíble. Es, en, es entrar y sentís esa energía... Eh, se arman grupos de amigos, uh -huh. hacemos peña, fiesta de disfraces, yo trato de hacer todo, hice un cuadernito para que pongan las quejas y las cosas buenas del gimnasio, trato siempre de hacerlo mejor para que ellos se sientan así. Uh -huh. Y hay gente que está más fanática que yo, que vive ahí adentro uh -huh. y le encanta, y yo, yo me pongo feliz uh -huh. y hay muchas amistades, muchísimas. Hasta, bueno, yo misma eh, creé amigos, amigas, eh, sí, sí, es re lindo el vínculo que hay. Ajá. Y eso me gusta a mí, fomentar. Y fomentar de que vos vas ahí, te saca la remera, te quedas en top. ¿A qué me importa? O sea, no mirar al otro, estar ahí, disfrutás. Aparte no les doy tiempo para que, para que se miren porque los tengo cortitos. Muy bien. Y todo esto que sucede en tu gimnasio, ¿qué territorialmente? ¿La dirección dónde está? Colón 821, bien. donde era el pool antes. Ajá. Antes de Belgrano. Claro. ¿Como para orientar? Eh, entre entre Estruga y Belgrano. Exacto. Bueno, y en este caso también todo esto se amplía quizás la llegada de estas 200 personas a través de las redes sociales. Sí que bien marcabas que quizás en pandemia fue lo que te permitió empezar a ampliarte o ya habías descubierto esto, porque bueno hoy es una herramienta que si se sabe usar, como siempre decimos, es sumamente efectiva y positiva para un montón de cosas. Sí. ¿Cómo también te manejas con esto? Y para que no se supere también esa demanda en la sí. aldea global Tal y cual. en paralelo la, la realidad plena. Sí, obviamente antes de poner el gimnasio eh, yo ya venía manejando las mm. redes y siempre de forma natural, nunca nadie me ayuda nada. Yo lo hago como me sale, no edito, no yo lo hago así. Como soy yo, creo que es no, lo mejor. Eh, por eso llama influencer fit, porque arrancó todo a, a, así. Después, lo que hago también es eh, trabajo con muchos emprendedores de la uh -huh. ciudad que ellos me ayudan a mí. Uh -huh. Y yo los ayudo a ellos, porque claro. yo creo que esto es algo mutuo. Uh -huh. eh, entonces, lo que hago, tengo beneficios. Por ejemplo, si tu emprendimiento quiere sumar un beneficio a mi gimnasio, yo a todos tus empleados y, a, y al dueño le hago también descuentos en mi gimnasio para que ellos claro. tengan la posibilidad de, de poder entrenar y te ayuda. Uh -huh. eh, hago publicidades, subo recetas uh -huh. eh, y tengo mucha gente que me pide clases online. Uh -huh. Que lo estuve haciendo, pero pasa que a veces se me va un poco de las manos. Entonces, bueno, estoy en, en eso que me tengo ganas de, de ponerme, subir más reel uh -huh. con videos y rutinas Y tengo una app. También, que en la app eh, cargo las rutinas de las Ajá. chicas, eh, cargo los beneficios, pueden poner la, lo que levantan haciendo sentadillas, eh, ponen su foto, cargan cosas. Eso está buenísimo también. Eh, sí, sí. Es la comunidad. Sí, es la, la comunidad. La influencer fit. Sí, tal cual. Y en este caso, bueno, marcabas que también se genera este intercambio de beneficios, de apoyo mutuo de una u otra manera y aún más en estos tiempos. Y también otro aspecto que, que vos tenés, que por supuesto haces, por ejemplo, los vivos, que cualquier persona sí. puede acceder, los vivos en redes sociales nos estamos refiriendo, o quizás subís a aquella, aquella clase que ya fue realizada y que le sirve tal vez a otra persona sí. para luego revivir, pero también en la realidad plena, diferente a la aldea global, brindás clases gratuitas. Sí. ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué te nació? Y porque yo creo que hay gente que le cuesta mucho salir del de ah. sillón de su casa sí. y más pagar, a lo mejor dicen, no... Eh, como que piensen que, que si los resultados no se ven en el momento, sí. eh, a largo, eh, es, esto es a largo plazo, no es que vos vas a ir a mi clase y vos oh, ya vas a, estar, vas a lograr los objetivos, no. Entonces la gente como que le da fiaca a eso. Entonces es fomentarlo y que vengan y me conozcan y que, bueno, puedan tener esa, esa actividad. Claro. La hago los viernes a las 7 y media de, de la tarde. O sea que mañana 19.30. Mañana, 30. mañana 19.30 los espero a todos y a movernos, a hacer un poco de strong. E ir cambiando también la actividad uh -huh. para hacer otras cosas. Pero que conozcan el lugar, que conozcan la gente. Van un montón de mis alumnos que van toda la semana como todo, tres horas y siguen yendo los viernes. Y antes también hacía los sábados Ajá. clases. Y también, bueno, organizamos viajes. Al Champaquí fuimos el año pasado. Este año también tenemos pensado volver. Eh, tengo muchas, muchas cosas. Hay tantas, yo digo, ay Dios, hay tantas cosas para hacer. Pero bueno, también está la familia. Eh, entonces, yo, me, a mí me encanta disfrutar el Bien. momento. Entonces, bueno, trato de hacer todo lo que pueda. Claro. Me encantaría hacer mucho más y mm. más ayudando a, gen, a la gente mm. de, eh, hoy en día. Y les pido algo muy importante también que son los análisis anuales. Ajá. Eso me encanta recalcarlo porque es buenísimo para que un montón de personas gracias a eso pudieran descubrir un montón de mm. cosas que tenían. Entonces yo les pido que se los hagan y me los presentan una vez eh, al año, una fotocopia donde estén aptos claro. eh, para estar seguros, mm. para que lo hagan todo con con tranquilidad y, bueno, y moverse. Hablabas de las diferentes disciplinas, los diferentes horarios y también mm. de los objetivos. Mm. Por supuesto, cada profe de educación física, cada instructor en cada disciplina y en cada gimnasio se promueven diferentes, quizás, objetivos o formas de trabajo. ¿Cuáles son esos objetivos por los que quizás promovés desde Influencer Fit y finalmente, con el trabajo y el compromiso de cada uno en el tiempo y un proceso, van obteniendo los alumnos y las alumnas? Eh, objetivo es... Entrar al gimnasio y olvidarse de, lo, de afuera, uh -huh. ese es un objetivo que y también sé que, que pasa, uh -huh. sí, y pasa mucho. Una terapia. Una terapia, <risa> tal cual, ese es un objetivo. Lograr los resultados que se proponen, uh -huh. tanto estéticos o como adquirir un hábito de, uh -huh. de, de alimentación, que eso también me parece importante, porque yo creo que eso te motiva. Sí. Está buenísimo hacerlo por hacerlo, porque vas, te despejás, pero también ver los resultados te motiva uh -huh. y... y es increíble, los cambios y van con más ganas, eso también es buenísimo. Generar amistades es un objetivo, que seamos en comunidad, un equipo. Yo les digo, somos un equipo, sí. eso también. Y, y yo sin ellos no soy nada, o sea, yo estoy acá y, y puedo tener mi, mi gimnasio, pagar el alquiler gracias a ellos, sí. porque hoy en día si no tienes el apoyo de la gente, sí. no... Entonces, en eso soy muy agradecida muy, muchísimo y bueno eso mi objetivo es que, y que se siga llenando que se pise la, que se llene que la gente se mueva no tan, tanto en mi gimnasio como en cualquier otro afuera al aire libre pero ese es el objetivo moverse hacer algo es una hora una hora en el día sé que cuesta un montón a lo mejor pero no es imposible. Y en este caso hablabas también de diferentes disciplinas que ahí justo vamos viendo en pantalla oh, sí. algunas imágenes y movimientos que han sido capturados, sí. así que ahí también se vuelven protagonistas toda la comunidad de Influencer Fit. Y en este caso hablabas de las diferentes disciplinas. ¿Todas tienen algo en común o son diferentes entre sí? ¿De qué se trata cada una? Y tenemos las clases localizadas, uh -huh. eh, que esas están buenas con elementos uh -huh. para tonificar. Eh, también tenemos la clase, bueno, que es de Strong, que es eh, aeróbica, que es como si fuera body combat con patadas, urpis, esa es, le llaman la intensa matadora, pero <risa> se puede hacer. Yo lo hice embarazada y tengo alumnas embarazadas que van y lo hacen. ¡Wow! Sí, no hace falta, yo porque doy todo, pero no hace falta que, que, que, que claro Cada cual cada uno a su tiempo. su tiempo, a su ritmo. Las clases de spinning, que son siempre aeróbicas y a full, las chicas van ahí a, a bueno, a matar también muy buena eh, también tenemos la bueno fuerza ahora que se está reusando re y está está comprobado que es también buenísima eh, más con el elementos con cargas más personalizado cada una tiene su rutina específica entonces me dice mira yo quiero trabajar esto bueno yo tengo tal problema qué puedo hacer bueno también ahí enfocarlo eh, y circuito también es una actividad que se está rellenando que también trabajan de a dos por estaciones con elementos y también se pone como aeróbico y un poco de fuerza. Uh -huh. Entonces levantan, ahí se llena más de hombres también. Uh -huh. ahí va, sí, van bastante hombres ahí en esa clase. Eh, está buena. Sí, sí. Y Mica, en este caso hablábamos también de, de esta ampliación que se da quizás en, en la aldea global, las 200 personas que van. Quizás hay cierto sector etario que se acerca más de, según las edades o tal vez es para todos o por ahí también vos misma decir, bueno, sí, Reconozco que las actividades mías, si bien cada cual a su paso, a su tiempo y con lo que puede ir entregando desde el momento uno a todo lo que va a avanzar y va a conquistar gracias a ese entrenamiento que, que va a extender en el tiempo, pero vos quizás reguardás de decir, y mirá, si tal persona presenta tal cuestión o tiene determinada edad, no le recomiendo esta actividad. Tal cual, por eso mismo, sí. Eh, me escriben, me preguntan, eh, cuando le anoto los datos, charlamos, y sí, les digo, mirá, ¿cuánto hace que no sea actividad uh -huh. física?, entonces les recomiendo cierta actividad. pero claro. yo nunca hice nada, me dicen. Y bueno, te recomiendo musculación personalizados. Claro. Que va menos gente, que podés, por lo menos arrancar ahí un tiempo y después poder sumarte a otra clase. Claro. Y por eso mismo también pido los análisis, porque mm. si tenés algo, a lo mejor puedes hacer otra actividad. No quiere decir que no puedas hacer actividad, mm. puedes hacer otro tipo. Pero sí, eh, más o menos voy aconsejando mm. eh, de lo que puede hacer cada uno uh -huh. y el objetivo de cada uno, lo que quiera hacer. ¿Cómo notas también a la ciudad de Venado Tuerto en general, desde los espacios privados, a la gente que vemos en las calles de Venado Tuerto con la actividad física? ¿Se ha incrementado? ¿Qué notas al respecto? ¿Que cada vez más se involucran desde sí, ese Sí, la, la verdad que sí, que veo bueno, en el parque que lo mm. dejaron hermoso y veo que la gente eh, le va, va, le pone pone ganas a que hace actividad, veo a la gente moviéndose, corriendo, vi un montón de gente también, los gimnasios también, veo que hay movimiento. Yo a veces digo, bueno, ahora en invierno baja un poco, pero no, seguimos bien, la gente se sigue sumando. Bueno, este verano hizo un calor terrible y se llenaba. Y digo, qué loco, porque estaba terrible, no se podía respirar, pero la gente iba. Sí, sí, la verdad que en eso sí lo veo. Y está bueno, la, bueno todo lo que hacen, maratones, eso también es genial. Promover eso, está bueno. Quizás te gustaría hacer alguna clase al aire libre, ¿lo has hecho? Eh, no, no, no lo hice, verdad. O de vez en cuando, pero no, no recuerdo mucho. Sí, me encantaría, seguro. Estoy a, a disposición de todos, lo, lo que quieran. Yo me sumo. Siempre es bueno aportar un granito de lo que uno sabe y hace. Yo no tengo problema y sí, me encantaría. Me gusta, es lindo, al aire libre, está bueno. Vos hoy marcabas que, por supuesto, siempre hay muchos más desafíos por poder enfrentar sí, o muchas sí. cosas más por hacer, ya sea con tu propia familia de poder hacer o compartir más o desde el propio gimnasio y con tu familia de influencer fit. Más allá de que se dé en el tiempo cercano, en el tiempo lejano, ¿hay algo que desde hace mucho tiempo idealizás, proyectás, deseas concretar algo que esté encaminado y que se venga? Eh, me encantaría, bueno... Poder tener más horas eh, extras en el gimnasio. Más horas del día, imposible. Sí, no, imposible, <risa> sí. Y me gustaría mucho hacer hincapié en lo que es las redes, sí. Eh, en subir, hacer una página capaz con dando clases claro. online. O sea, que lo puedas hacer en cualquier parte del mundo. Y a propósito va... de esto, en pandemia quizás tuviste esa experiencia. Sí. Más allá de la cercanía territorial aquí en la zona, tal vez eso como rompe distancias, ¿te llevaste alguna sorpresa? Eh, sí, sí, la verdad que yo gracias a eso pude seguir, mm. como te digo. A mí, a mí me ayudó, me ayudó muchísimo mm. la, la pandemia eh, para fomentarlo. Eh, me iba agregando, he tenido gente de Rosario haciendo actividades de casa conmigo. Sí, re bien, re bien contenta. Y a propósito de eso, vamos a repasar cómo son tus redes sociales, cómo pueden acceder a la app o dentro de lo virtual que está disponible, de qué manera podemos acceder. Bueno, eh, mi, el, mis Instagram son Micaela Valdés Fit y el del gimnasio, que es Influencer Fit. En la app yo se lo habilito cuando ellos ingresan mm, al gimnasio. Bien. Y ahí eh, pueden ingresar con bueno, el nombre del gimnasio. Es una app que tiene un nombre y ahí ponemos Argentina. El nombre del gimnasio, y ahí tienen todo también. Se pueden anotar las clases, eh, pongo comunicados cuando hay peña, todas cosas así le ponemos, está bueno. Y bueno, nada, no, que me sigan ahí a las redes a full, que siempre estoy subiendo cositas, y emprendedora vendo, vendo también Essen, <risas> vendo ropa, eh, subo recetas, eh, subo reel con con clases, con ejercicios, también comparto muchísimo a mis alumnos cómo hacen, la, cómo hacen la actividad, cómo llegan a sus objetivos y hago sorteos, bueno, hay un montón. Ahora hay un sorteo de un reloj, una picada, un pollito, hay un montón de, de premios. Y bueno, una de esas, yo quería cambiar un poco, viste, los sorteos son siempre iguales. Uh -huh. Entonces, bueno, tienen que subir, tienen doble chances y suben entrenando. Entonces, fomentar que, que claro. entrenen y, y suban y se etiqueten. Al menos que hagan el acting, Claro. Pero que al menos de alguna forma se relacionen con él. Aparte me encanta que mis alumnos se, se motivan y a las sí. redes. Entonces, ellos también hacen gimnasia y suben y etiquetan o hacen las recetas que, com, que comparto y también también y a mí me encanta. Y gente que no va también y eso me dice, ay, qué lindo. Pero bueno, hay gente que tengo en los pueblos. Yo era de Arias. Ah, mira Sí, yo, bueno, era de Buenos Aires, después me fui de chica a Arias y de Arias me vine a estudiar acá en el ICES, Educación uh -huh. Física, y bueno, ya me quedé. Pero de Arias también tengo un montón de, de gente que me sigue y siempre están ahí. mira Sí. Preguntarte por otro lado y quizás por último, pero lo tengo latente sí. porque como vos decías, te adquiriste el conocimiento con la técnica de lo sí. que tiene que ver con la educación física. Sí. ¿Cómo vivencias la educación física para con tus niños? Si bien son pequeños, ah, tal vez no están sí. tan inmersos sí. Sí. en el mundo institucional, desde lo educativo, que por supuesto, atender de forma personalizada sería imposible, pero ¿qué consideras de la educación física para los más pequeños en los ámbitos educativos o en la disponibilidad también que hay de acceder a diferentes disciplinas? Yo creo que está buenísimo que los nenes vayan eh, haciendo actividad física, lo que quieran. Mm. Yo eh, veo que muchos arrancan fútbol una semana, después van y hacen sí. básquet y pasa, sí, sí pasa. Mis nenes van al gimnasio, a mi gimnasio juegan ahí y les hacemos hacer cosas. Eh, gimnasia y es, es muy bueno eso. Entonces, para mí, desde chico, yo desde chica hice gimnasia deportiva. Que siempre aconsejo que manden a sus hijos a gimnasia deportiva porque para mí es la base uh -huh. donde haces todo y dominás tu cuerpo, que es lo sí. principal. Y también los juegos colectivos, que el fútbol que inter interactúas con otros niños, que eso es buenísimo. Juegos de colectivo, wow. básquet, fútbol, rugby, lo que sea. Y es importantísimo la, en la primera etapa. De, de, de, de cuando sos niño adquirir eso ir y tener y eso que se usa de, de ir a otros pueblos y competir es hermoso es es, es más sano que, que las pantallas el sedentarismo y sí, se también, también también también sí sí bueno creo que hoy hemos hecho esta presentación que era el objetivo Hielo, claro, porque seguramente vamos a seguir teniendo encuentros con Mica aquí desde el Verteb. Vos podés tener tu encuentro en las redes sociales y aún más y aún mejor si te acercás a otra de las posibilidades que Venado Tuerto te ofrece para que te pongas en movimiento según tus habilidades, tu capacidad, tus ganas. Así que Influencer Fit es otra posibilidad. Por supuesto, te agradecemos enormemente una vez más por la predisposición y vamos a, a indagar algunos espacios para ir por hacer alguna clase en vivo. Quizás. Cuando quieran, acá estoy. Con alumnos o sin alumnos también, todos. Estarán del otro lado, si no vienen. Sí, seguro. Yo ningún problema. Estoy Gracias a ustedes por confiar en mí y me encantó la propuesta. Así que que me conozcan y los invito a todos a que vengan a Colón 821, Influencer Fit. Tengo un equipo brillante. Muchas gracias. A vos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, seguramente musical, para iniciar.